Debemos entrar en el administrador de nuestra tienda en Multivende. Luego, nos dirigimos a nuestra pasarela de facturación en Bill My Sales de Multivende. Dentro de la pasarela, nos dirigimos a origen de datos. En el campo datos de conexión, se nos indica que antes de conectar nuestra pasarela con Multivende debemos seleccionar Guardar cambios. Completando el paso anterior, nos dirigimos nuevamente a Datos de Conexión y seleccionamos el botón verde para conectar nuestra pasarela con Multivende. Nos va a dirigir a nuestro administrador de nuestra cuenta de Multivende. Como primer paso, debemos activar el campo Leer ventas como también en modificar ventas, la opción todos los canales, el nombre de la conexión debe ser My sales ya activado seleccionamos la opción de que si deseamos enviar la información proporcionada, terminados los pasos de activación seleccionamos guardar, nos va a dirigir a My sales donde podremos visualizar en datos de conexión de la empresa con la aplicación.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 En el facturador buscaremos donde diga Hatch y pegaremos, añadimos a nuestro root de emisor. Vamos a configurar el tipo de precio, en el campo tipo de precio se debe configurar como solo ítem afecto con precio bruto. Esto es debido a que por el momento es la configuración integrada. Ahora nos dirigimos al final de la página y seleccionamos guardar cambios. Como paso final de la conexión, activamos la pasarela y seleccionamos guardar. La integración está completada.